Debes de saber que es causa justificada de despido disciplinario. Los bajos rendimientos antes mencionados se han producido en los anteriores meses de mayo y junio, en los cuales evaluó. ¿Qué te vas? ¿Pero sabes dónde? A un pueblo abandonado. ¿Quieres que vayamos contigo? Nosotros aquí para mirarnos dentro y encontrarnos a nosotros mismos. Hombre, no estamos aquí de retiro espiritual, solo. Estamos para enfrentar las cosas ¿no? y cambiar lo que no nos gusta de fuera. A ver, Jorge, los tomates van, ahí van. Si quieren hacerlo, sin pesticidas, sin fertilizantes y sin abono de malo, pues yo no le he hecho esas vainas. Pero tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. <risa> Es fácil, que sí que es tan fácil, que eso sí, nos acojona. Vamos al pueblo, lo decimos bien claro. Si somos ocupas, somos ocupas y a partir de ahí hablamos. O a partir de ahí hay la agua civil. Mira, Luna, tú serás muy ocupa, pero yo estoy pues aquí viviendo pues como sí. ocupa. Todavía podéis salir con cargos mínimos. Todavía te puedes quitar el uniforme y pasar a cenar. <risa>